¿Cómo describir el enigma de tus ojos? Ay, cómo sabrá tus lindos labios rojos. Quiero ir más allá, que me entregues todo. Ay, quiero calmar toditos tus antojos y los míos. Y cuando estemos solos, Miguel, eres solo mía. Con el baile de su cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita, ay ¿eh, qué ridícula Si estás revista, qué sabrosura ¿Cómo? Bésame, háblame el oído y mástame tu cuerpo, es tu buen placer Todo te... de ti quiero con... Que yo esto le estoy narrando con mi corazón en la clase de hoy un poquito de calor está haciendo, hay que tremendo show, mucha diversión y la abuelita que está viendo grabando con el celular, ta ta ta ta dale dame el cielo, el disco, piénsate algo ya, tiki oh, muy seguro, bésame háblame lo dicho. Atrévete. Muchas gracias. Chao. Bueno y ya después qué hago? Ya. Le doy acá. mí? ¿Quién?